Lecciones de Un Curso de Milagros con Enseñanzas Profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 79 Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. En este mundo cada cual parece tener sus propios problemas, mas todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos. Ahora bien, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa, aún si se le proporcionara la respuesta, no podría ver su relevancia. Esta es la situación en la que te encuentras ahora. Dispones de la respuesta, pero todavía no estás seguro de cuál es el problema. Pareces enfrentarte a una larga serie de problemas los cuales son todos diferentes entre sí, y cuando uno es resuelto, surge otro. Y luego otro, no parecen tener fin. En ningún momento te sientes completamente libre de problemas y en paz. La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de la separación sin resolver. El mundo parece presentarte una multitud de problemas y cada uno parece requerir una solución distinta. Esta percepción te coloca en una posición en la que tu manera de resolver problemas no puede sino ser inadecuada, haciendo así que el fracaso sea inevitable. Nadie podría resolver todos los problemas que el mundo parece tener. Estos parecen manifestarse en tantos niveles, en formas tan variadas y con contenidos tan diversos que crees enfrentarte a una situación imposible. Tal como los percibes, el desaliento y la depresión son inevitables. Algunos surgen inesperadamente, justo cuando creías haber resuelto los anteriores. Otros permanecen sin resolver, bajo una nube de negación, y emergen de vez en cuando, para atormentarte, más solo para volver a quedar ocultos, pero aún sin resolver. Toda esta complejidad no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y, por lo tanto, de no permitir que se resuelva. Si pudieses reconocer que sea cual fuere la forma en que se manifieste, el único problema que tienes es el de la separación, aceptarías la respuesta, puesto que verías su relevancia. Si advirtieras el común denominador que subyace a todos los problemas a los que pareces enfrentarte, comprenderías que dispones de los medios para resolverlos todos y emplearías los medios porque habrías reconocido el problema. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, preguntaremos cuál es el problema y cuál es su solución. No asumiremos que ya lo sabemos, Trataremos de liberar a nuestra mente de las innumerables clases de problemas que creemos tener. Trataremos de darnos cuenta de que solo tenemos un problema, el cual no hemos reconocido. Preguntaremos cuál es ese problema y esperaremos la respuesta. Esta se nos dará. Luego preguntaremos cuál es su solución y esta se nos dará también. Los ejercicios de hoy serán fructíferos en la medida en que no insistas en querer definir el problema. Quizá no logres abandonar todas tus ideas preconcebidas, pero eso no es necesario. Lo único que es necesario es poner mínimamente en duda la realidad de tu versión de lo que son tus problemas. Estás tratando de darte cuenta de que, al reconocer el problema, se te da la respuesta, de manera que, problema y respuesta puedan reconciliarse y tú puedas quedar en paz. Las sesiones de práctica cortas de hoy no estarán regidas por el reloj, sino por la necesidad. Hoy verás muchos problemas y cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Nuestros esfuerzos estarán encaminados a al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una sola solución. Con este reconocimiento se resuelven todos los problemas. Con este reconocimiento, arriba la paz. No te dejes engañar hoy por la forma en que se manifiestan los problemas. Cada vez que parezca surgir alguna dificultad, di de inmediato lo siguiente. Permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Trata entonces de suspender todo juicio con respecto a lo que el problema es. A ser posible, cierra los ojos por un momento y pregunta cuál es el problema. Serás escuchado y se te responderá. Y David nos dice... Así como se nos dice en la sección número 2 del capítulo 11 del texto, debemos invitar a la sanación. Invitamos la conciencia que el Hijo de Dios y el Padre son uno en espíritu, con una voluntad unida. La conciencia que tener y ser son lo mismo. Invitamos la conciencia que lo que tengo es lo que soy, y lo que soy es lo es lo que tengo. Que el reino de los cielos es la comprensión perfecta de Dios y la voluntad de Dios y el conocimiento de que solo hay una voluntad. Hoy vemos que la sanación es nuestra lección sobre la comprensión, mientras que traemos todos los problemas proyectados del mundo de regreso a la mente, viendo que el único problema, dándonos cuenta de que el único problema es la creencia en la separación de Dios. Es una creencia de que puedo crearme a mí mismo y hacer mi propia identidad, aparte de la de Dios, que Dios creó para mí, como yo, como el Cristo. No se puede encontrar significado en el mundo de las imágenes. Parecía durante el sueño que la voluntad de Dios fue olvidada. Hoy, es un día de sanación y de recordar, de recordar la totalidad, de recordar la compleción. Y no puedo aceptar la solución para el error de separación, no puedo aceptar la corrección para el error de separación. A menos que vea el problema exactamente como es, en mente, una creencia, una creencia errónea. No una situación en el mundo, no una circunstancia en el mundo, no un resultado en el mundo de las imágenes, solo una creencia en la mente, una pequeña idea loca que ya ha sido corregida, la solución ya se ha dado, pero no puedo aceptar esta solución si percibo el problema como algo fuera de mi mente. Los seres humanos, las personalidades, parecen tener muchos problemas. Parecen tener sus propios problemas especiales. Jesús nos dice, sin embargo, todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos. Nos recuerda que incluso si se te ha dado la respuesta, no puedes ver su relevancia si crees que los problemas son otra cosa. Los problemas no están afuera. Puedes ver el problema en la mente y aceptar la respuesta en cualquier instante. Y hasta que veas el problema en la mente y aceptes la respuesta en la mente, entonces Jesús nos dice que una larga serie de problemas diferentes parecerán confrontarte. Y cuando uno se soluciona, el siguiente y el siguiente surgen. Todo esto no es más que el intento de no reconocer el problema, dónde el problema está. Este juego del mundo es un intento de ver problemas externos y el ego sigue generando más problemas y más problemas y más problemas. Y es por eso que la mente parece estar cansada y el Hijo de Dios dormido Parece tener fatiga y frustración. Debido a que el ego está presentando a la mente un gran número de problemas, y cada uno de estos aparentemente problemas pequeños, parece requerir una respuesta diferente. Esto es muy complejo. El ego es muy complejo. Y sus pantallas de humo y sus distracciones son muy, muy complejas. Por eso Jesús nos dice, mientras habla de una percepción errónea y fragmentada, esta percepción te coloca en una posición en la que tu manera de solucionar problemas debe ser inadecuada y el fracaso es inevitable. Así que no podemos resolver un problema complejo porque los problemas no son complejos. Es solo una creencia. Es una creencia en la mente que la separación de Dios es posible. El mundo es un dispositivo distractor, y toda esta aparente complejidad no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema, y por lo tanto, no dejar que se resuelva. Hoy vamos hacia adentro. Oramos para ser liberados. Nos preguntaremos cuál es el problema, y cuál es su solución. No asumiremos que ya lo sabemos.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 Reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Amén.